Y ya, como decía Vladi, está con nosotros el eh, presidente, secretario general, ¿verdad? Ya es presidente. Ya es presidente sí. de ADP a nivel regional, el profesor Sisto Gavir, un gran amigo, hermano de muchos años, con quien yo le decía, mire la cara... ¿Usted cree que es un hombre joven? Claro que sí, sí. Sócrates, Pero, me, lleva, por, Sócrates por, me lleva aquí. Sí, sí, claro. ¿Cómo está Sisto? Cuéntame. Cuéntame. Buen día, Sisto. Bueno, buen día, hola Carolina. Buen día, Fulano ¿Cuál Sócrates. Aquí. ¿Cuáles son Buenos las día. expectativas de la Asociación Dominicana de Profesores, una entidad aguerrida que ha estado en la palestra pública, sobre todo en los últimos meses del año, eh, para el año 2020? ¿Qué cosas quedan pendientes? ¿Qué cosas debemos trabajar? ¿Qué cosas no se pueden olvidar y qué otras se pueden, digamos, eh, llegar a acordar de manera amigable? Cuéntanos. Bueno, eh, la primera expectativa que nosotros tenemos es que realmente ahora, como ha sido, como debió ocurrir a final de año, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, en representación del gobierno, en representación del Estado, pues proceda a eh, firmar los acuerdos que durante tres meses discutió la Asociación Dominicana de Profesores en siete comisiones con eh, comisionados del Ministerio de Educación y que fueron firmados por todos los comisionados. ¿Por qué digo que esta es nuestra principal expectativa para entrar así de manera eh, directa a tu pregunta? Bueno, porque estos acuerdos, abarcan prácticamente todos los temas relacionados que se encuentran pendientes respecto a garantizar la paz escolar y a la calidad de la educación en la República Dominicana. Porque hay temas, como está la misma calidad, que tiene que ver con el currículum, que tiene que ver con lo metodológico, que tiene que ver con la formación docente, que está relacionada con los materiales didácticos, con los libros de textos, y con las infraestructuras de las escuelas. Ese es el tema de calidad. Pero al mismo tiempo está el tema docente, que está relacionado con las demandas propias del sector docente, relacionadas, además de esa parte de que el Ministerio pueda contar, que aún no cuenta todavía, a pesar del presupuesto del 4% y de toda la publicidad que se hace, con un plan de formación <coughs> continua, un plan docente de formación continua, permanente, sostenido, que no sea solo ocasional, que no sea solo con el criterio inmediatista. Tenemos entonces la expectativa, tenemos también el caso de lo que está relacionado con la seguridad social, lo que está relacionado en términos de la educación y lo que está relacionado con que podamos superar cuestiones que en el 2019 fue lamentable que ocurrieran, como el caso del manejo del presupuesto educativo y que ha estado ocurriendo eh, año tras año. El manejo del presupuesto educativo que este país no conoce en términos de detalles, en términos de la de toda la sinceridad con que debiera conocer cómo invierte el Ministerio de Educación lo que es el presupuesto educativo. El año 2019 fue de 179 mil millones de pesos. Y entonces eh, nos encontramos con que el 92% de los centros educativos de tanda extendida, que es el programa más importante que el gobierno definió, no tienen el 92% reflejaron en el estudio que hicimos que carecieron de talleristas durante el año 2019. ¿Qué por ciento? El 92%. Es decir que no es tan de extendida, de es de horario extensión. extendido. Y entonces, no conllevó, y entonces eso conllevó. eso conlleva al per, a la pérdida del 10% de las horas lectivas, o sea de las horas docentes, ya. que equivalen a 158 horas al año que se pierden solo por falta de talleristas. Yeah, eso yeah. es en el programa más importante relacionado, pero en esa parte también de la Tanda Extendida nos encontramos con que desde el mes de agosto, y eso puede poner en riesgo para el mes de enero lo que es la paz escolar, hace cinco meses que el ministerio no le paga a los suplidores del almuerzo. Y de la merienda. Hace cinco meses que no le Bueno, eh, Sisto, Con sí. el perdón Fulvio, sí. explícale a la gente de Sisto, uh -huh. que es un tallerista. correcto Es probable bien, que el término sí. no se haya podido Muy bien, comprender. bueno, la el tallerista es una especie de monitor, ¿verdad? <coughs> Sobre todo, ¿no? voy a poner un ejemplo muy concreto para que las personas lo entiendan mejor. Aquí está el liceo doctor José Francisco Peña Gómez, el liceo sur. Ahí está, por ejemplo, Daco Herrera, que es un hombre de aquí de Terno. Sí, sí. Daco es tallerista en ese, okay. en ese, en ese centro. Okay. que es? ¿Cómo se concibe la tan Extendida y cómo es que fue que la demandamos? ¿Y cómo la sociedad dominicana la demandó y la ADP? Y que el ministerio entonces dista mucho de la práctica a lo que está establecido en el manual de la jornada escolar extendida. Bueno, que las primeras horas deben ser dedicadas durante la mañana a las áreas curriculares tradicionales, vamos a llamarle así, o regulares. Regulares, ¿verdad? Las ciencias sociales, las matemáticas, las ciencias naturales, la, la, la, la lengua española, con todo lo que implica de la comprensión lectora y todo esto. Entonces, luego, esos docentes que trabajan esas horas, deben entonces tener una cantidad de horas disponibles, porque ya no existen horas libres en educación, disponibles para sus tareas pedagógicas. Trabajar el registro, dedicarle un tiempo a un estudiante que se ve que necesita una atención especial, y entonces... En lo que ese docente desarrolla ese trabajo pedagógico, entonces los talleristas deben, los estudiantes deben ir a la clase del piano, a la clase del teatro, a la clase, a, a la parte del deporte y de la educación física, a lo que tiene que ver con las artes eh, plásticas, en fin, la artesanía, todo aquello que se imparte. Eso es lo ideal. Ya. Y eso es lo que establece el manual sí. Sin embargo, en los hechos Se ha quedado sin contenido en toda esa parte Entonces, ¿dónde se pierden esas horas? De, a partir de la una de la tarde A partir de la una de la tarde La cosa es bastante seria Porque entonces El profesor de español Tiene entonces que Continuar impartiendo docencia de español Hasta las cuatro de la tarde Cuando termine el proceso Porque eso. carece del personal Para las áreas lúdicas y las áreas deportivas en la Tanda Extendida. Es Además de, de la parte del componente del horario, donde no está, donde está muy, de manera muy irregular. Y por eso entonces, la expectativa que nosotros tenemos es de que el Ministerio firme una nueva ordenanza, apruebe el Consejo Nacional de Educación, una nueva ordenanza de la jornada escolar extendida, que, que va a superar la anterior, y que plantea una serie de aspectos que definió que definió la comisión bipartita eh, para corregir esos entuertos y que entonces el segundo periodo del año lectivo 2019-2020 pueda iniciar con una tanda extendida que por lo menos en un proceso realmente comience a ser sí, lo que debe ser. Sí, pero eso es sumamente grave, que el 92% de la tanda extendida no, tiene, no tenga contenido y que se tenga cinco meses sin pagarle a los suplidores. Eh, por otra parte, el ministro de Educación, creo que apellido Corripio, ¿verdad? Peña Mirabal. Eh, o Peña Mirabal. Dice que en el año 20 su prioridad es construir aulas. Sin embargo, el 71% de lo planificado no se ejecuta. En las escuelas. Y cualquier empresa que tú planifique un 100% y que 71% no, no se ejecute, hay que, hay que investigar, hay que ver. ¿Qué tú crees de la revolución educativa bajo esos términos? La revolución educativa es mucha espuma y poco chocolate. En primer lugar, no hay tal revolución educativa. Si tú buscas el concepto de revolución, realmente no, no existe. Porque. Eh, no ha habido una transformación real, pero sobre todo una transformación democrática. Para tú hablar de una revolución en cualquier aspecto, tiene que señalar lo que es la participación de los actores que están envueltos en ese proceso. Y entonces, claro. la reforma curricular que ha impuesto el Ministerio de Educación, con técnicos muy con, desde la burocracia de oficina, no ha involucrado a los padres, no ha involucrado a los estudiantes, no ha involucrado a los maestros, no ha involucrado a la sociedad. Contrario a lo que ocurrió, que ustedes conocen esa experiencia, Amado la conoce muy bien del plan decenal de educación, otros sí. los años 1992-93. De, Entonces, sobre el, plan de, de, sobre el problema de las aulas, mira lo que ocurre. En educación hay que tomar en cuenta, combinar los siguientes aspectos. El qué se enseña, qué, qué se enseña. Sí. Es el currículo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se enseña? Que es el aspecto metodológico. ¿Dónde se enseña? Que es el contexto. Nosotros enseñamos en un contexto muy adverso en la sociedad dominicana. Muy adverso. Si analizamos lo que ha estado ocurriendo en términos de involución en la sociedad dominicana y en términos sí. de la conducta de quienes dirigen el Estado, sí. y en términos de la corrupción, y en términos de la violencia, la escuela no está en la luna, no. la escuela no está en Marte, la escuela está enclavada en esa sociedad. En entonces, bajos. ¿dónde se enseña ese contexto? Ahora, ¿a quién se enseña? Que es al discente, al estudiante. ¿Quién enseña? Que es el maestro y la maestra. ¿Y para qué se enseña? Que es entonces qué sociedad queremos. Aquí, en, eh, eh, eh, quienes planifican la educación han estado errados. Porque en, en educación, por la complejidad del fenómeno, tú puedes perfectamente combinar todos esos aspectos e ir aplicando esa política de manera integral. Sí. Sin embargo, ¿qué hizo el gobierno dominicano? Se propuso la construcción de 28.000 aulas. A partir del 2013 que logramos la aplicación del 4%. De 28 mil ahora mismo han logrado 14.000, el 50%. ¿En 7 años? De ese, sí, de ese 50%, el aspecto corrupción, el aspecto soborno, el aspecto eh, de corrupción de manera... el aspecto de la... De la de los llamados intermediarios, de lo que implica, eso realmente dejó, eh, echó al traste esa construcción de aulas, pero no solo eso. El año 2019, quien vio este programa, vio los reportajes de Salcedo, de Villarriba, de Arenoso, y así en el país entero, de aquí de San Francisco, de escuelas que construidas, si llueve. Vicio de corrupción. Entonces, los vicios de construcción. Entonces. El, mira, este, en el 2019 el Ministerio de Educación invirtió 81 millones de pesos sin licitación en compra de vehículos para funcionarios el Ministerio de Educación invirtió 1.149 millones de pesos sin licitación en compra de terrenos. Y no lo han auditado. Entonces, ¿cómo no es que auditado, el ministro va a decir no que, que, la prioridad, la anterior, que este. su prioridad va a seguir siendo la construcción de aulas, cuando sí. la prioridad debe ser el, el sujeto? La prioridad debe ser ya los sujetos que intervienen en el proceso educativo, tanto el alumno como el docente. Tiene sí. que ser ya el ser humano. Eh, Sixto. Y se puede combinar con la construcción de aulas, déjame, y se puede combinar con otro, con los otros aspectos que hemos mencionado. Me aprovecharon, ahora que con el perdón tuyo, Carolina, que Sito mencionó el plan de escenario de educación. Hay una anécdota muy jocosa <risa> de un candidato a síndico que le preguntaron. no Me voy a reservar el nombre porque no quiero herir susceptibilidades, sobre todo que ya ha fallecido ese candidato le preguntaron qué qué opinaba del plan de cenar de educación y él dijo bueno pero si a los estudiantes le dan desayuno por qué no hay que dar la cena <risa> <Yeah>. <risa> <Bueno>. <risa> bien hablar de sujeto y de quienes se involucran todo lo que es el sistema educativo eh, los principales actores estudiantes maestros, luego se suma el ministerio de educación y, y ustedes las ADP hace un mes y tanto eh, los resultados que arrojara y que escandalizó a todo un país, eh, la, la prueba, prueba pisa y mm. el nivel de desempeño de nuestros estudiantes por el piso. Eh, se armó todo un avispero de culpar a unos y a otros. Me gustaría escucharte eh, en el sentido propiamente de los maestros y la ADP, la formación, mm. quiénes son que están preparando los muchachos, eh, eh, eh, ¿Cuál es el tu, tu, tu pensar sobre la formación académica de los maestros? Bueno, mira, en primer lugar, la prueba PISA es una prueba estandarizada. Es una prueba que te evalúa a China, igual que a República Dominicana. Claro. Que te evalúa a España, igual que a República Dominicana. Que te evalúa a Estados Unidos, igual que a República Dominicana. Uno no la, no la descalifica, pero es una prueba estandarizada. Y entonces, aplicar una prueba estandarizada, sin tener en cuenta los aspectos socioculturales de los contextos, socioeconómicos permiso, y sí, políticos per, per, Permiso Sisto, uh -huh. pero una prueba que tú dices es estandarizada en materia de lectura y de interpretar lo que le tiene que ser estandarizada esto no puede haber diferencia que yo lea un artículo en Estados Unidos y lo interprete y lea el mismo artículo y aquí no, e, e, no sepa Sí, Tiene que ser estandarizado. Sí, pero, pero oye, mira, ¿tiene el Estado Dominicano una política institucional de promoción de la lectura en la República Dominicana? Bueno, ya eso es otro caso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La situación de, de, la, de la lectura, por ejemplo, en este caso, solo nos quejamos... Bueno, de los docentes, de los maestros Sí, nosotros somos parte de la solución Y parte del problema Nosotros estamos conscientes de eso Y hay fortalezas y hay debilidades Ahora, a mayor responsabilidad A mayor rango Mayor responsabilidad Sí, sí. ¿Quién es, según el artículo 63 De la constitución de la república El responsable de garantizar Una educación de calidad para el pueblo dominicano? El Estado El maestro aporta el 30% de, de todo proceso educativo Relacionado a todo lo que implica esa integralidad. Pero eso no sobre... Ese artículo de la Constitución no quiere decir que sea el Estado y que tenga que enseñar a las aulas. Él es el responsable sí, pero... en cuanto tiene que suministrar los oh, elementos ajá. indispensables para que se enseñe, pero en el aula que tiene que enseñar el maestro. Sí, el maestro. Entonces, el ¿y problema, dónde, el dónde problema, están las herramientas que, que suministra que, el Estado? Es que cuando. Uh -huh. Tú, tú dices que están haciendo algo. El Estado prácticamente no da sueldos. nada. Tú dices que están en un contexto peor como estaban antes, lo cual no es cierto. No, yo no he dicho. Ustedes eso. dan clases ahora es mucho mejor que de antes. Ustedes disponen de más información para preparar a los, a los discentes. Y sin embargo, los resultados son peores. Pero lo que quiero decirte porque es. Porque lo que se le critica a la ADP, porque tú vienes y haces una entrevista criticando lo que hace el gobierno. Sí. Yo quiero que tú me digas cuáles son las prioridades de, de la ADP. Para fines de sacar o de mejorar esas condiciones de los estudiantes en una prueba de PISA, para fines de que la DEP no sea visto simplemente como un sindicato que sirve para hacer huelga. ¿Tú quieres que te diga para una cosa. cosa? Dímela. Sobre PISA, te voy a decir una cosa. Nosotros tuvimos aquí hace unos días al presidente del Colegio de Profesores de Chile, uh -huh. que, era, que, es el, el, el, que era el paraíso respecto a eso. ¿Y qué dijo él? Ah, pero ustedes quieren, están preocupados por PISA. No hay problema, hagan lo que nosotros hacemos, y hagan lo que quiso Chile. Dedíquenle un año a... a, a, a a los ejercicios de PISA y verán que los estudiantes van a, va, van a responder no se trata de eso Sócrates, Sócrates. De no es cierto, el problema es más profundo el problema es más profundo hoy por eso es que, lugares, que cuando te digo que es estandarizada última, esa evaluaciones que se ha hecho. quedó China debajo, ha eso no, es verdad entonces no puede estar asesorando pero, sobre pero tú sabes por qué quedó hay debajo hay que hablar con Indonesia, hay que hablar con Yacata hay que hablar con China sobre ah, eso sí. no con Chile, Chile no sí. tiene nada que aconsejar sí. pero con Chile pero Chile ha sido sí. el paraíso que ustedes, de, caminar, de, de Londres, que ustedes lo han puesto a caminar que ustedes los neoliberales han puesto a caminar, ha sido a Chile a, ahora ustedes pues los lo neoliberales el problema es ese discurso. No, no, no, discurso te metió en el neoliberal no, el no, yo sé que, que no tú no eres neoliberal que yo avance. te conozco, eso fue es que que no nombre. avanza. oye, la asociación no dominicana de profesores vaina. ese criterio es que cómo puede avanzar, Sócrates Tú tienes que verlo de manera integral. Cambiando He dicho la mentalidad, que el maestro, el maestro aporta el 30%. Lo que ocurre en la República Dominicana en materia de lo que ha sido todos los resultados que ha habido de la educación, que no es de lo peor como tú dijiste, o sea, no es negativo solamente. Hay muchísimos aspectos positivos. Y esos estudiantes que salen de ahí, de las escuelas, que son de, lo, de los... Que han estado compitiendo Que demuestran talento ¿Quién es que lo forma? Ese héroe, ese héroe esa heroína una pregunta En y a, medio del que no Una pregunta La Asociación antes, Dominicana antes de... de Profesores En estos 49 años de existencia y podemos venir a hablar de la despedida un día de esto. Ha aportado más a la educación Ojalá, dominicana que pues, todos los gobiernos juntos que ha habido en el... Una pregunta Bien. antes de irnos. Te una pregunta a, a, también ha sido Yo TV. pienso una que pregunta, ha sido una de las retranques esenciales también. Una pregunta. Pregunta. En el desarrollo educativo porque la Asociación so, so Dominicana que... de Profesores. Solamente piensa en sus afiliados. No, Oye, no solamente en base Mira, a sus ahora mismo, en el pliego de demanda y, que y, tiene y, la Dominicana, no hay una Dominicana, sola demanda de los profesores. Cuando se hace. Todos son de la escuela. Cuando se hacen las pruebas. de las Púntale horas demanda. que se pierden en docencia en República Dominicana. Yo te dije Nosotros por donde Somos los líderes. Una Porque pregunta, la ADP ¿vamos, tiene ¿vamos? un calendario y actividades que con ¿vamos? la eficiencia educativa. Oye, vamos, en vamos, todo vamos, el año 2019, ah, pues, tú crees que es fácil, en todo ¿sí? el año 2019, la ADP y solo su realizó. No, eso no es verdad. Eso es un Vámonos mito. A WhatsApp, es eso a es un mito, amigos. Eso es un mito, ya. Eso es un mito, Infórmate mejor, eso es un mito, ya. Eso es un mito, ya. Sí, infórmate mejor, eso es un ya. Pues yo te voy a traer los datos. las horas que se gastan aquí en República Vamos a WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver qué dice, acérquenme no, no, al monitor Es muy fácil ¿Dice? cogerse la cola de P Con un gobierno corrupto que no invierte en educación ah, no, Cogesela con los, maestros, siempre son de los gobiernos. No, no, no, la ADP nunca tiene la culpa de nada más, La ¿sí? pobre ADP Nunca Eso es lo más fácil. Oye, en el vamos, pliego de demanda. Acércalo. no La de Ahora la la no. no, no, te insisto, por favor, déjeme hacer el programa. Por favor, no, no, no, no, no, <ríe> por favor, por favor, porque te dejen hacer el programa. El invitado WELPO, quítale <ríe> el micrófono. Yo estoy haciendo mi comentario No, como tú como lo que estás interrumpiendo. Sí. <ríe> <ríe> vamos a ver. 19 18 nos responde su nombre: Wilfredo Vargas de Tenares. De mañana.